Hola gente, ¿cómo está? Este va a ser un video corto, una versión corta a una parodia en Pain de la intro, de Opening de <ríe> Fernabel y de este canal que... A ver ¿cómo? Va bueno, es muy difícil de decirlo por ahora porque veo muy le de lejos la o sea, combo. Así que bueno, acá por Lola de alquiler, que carajo. <ríe> ok, ya empezamos así. <ríe> bueno, vamos a ver el video y va. さんぺいせっちにちかとけまいか <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mi maestro Roe, sí, eh, creo que este lo vi a algún lado, el de el, el, el de Otaku y eh, Brook de Pokémon. <ríe> Todos los sims. Ahí está el sim. ¿eh? ¿Eh? Ah, Trolea puto. va muchos cayeron 31 millones. <ríe> <risa> ¡La campea de wife <risa> <fama de> <risa> <risa> Oh, tiene muchas cosas. Oh, pues esto. Oh no. Oh, palo con claro. Esquive. Eh. Vamos <risa> a... Eh, sí, casi la una vida real. Ya. <risa> <risa> No, no, no. Está tirando la basura de su sueldo. <risa> Así va a terminar. <risa> eh, Scorpio. Creo que es argentino el que hace este video. No sé. ¡Ay, ah, el bate! <risa> ¡Ah, épico! <risa> <risa> ¡Es <El> tranquilo <risa> ¡Ah, buenísimo! <risa> Vamos a ver uno más. Vamos, me voy a ser corto porque me va a meter copia para mente. Así que bueno. Oh, me encantó este video. <risa> Ahora encontré este que me llamaba la atención a miniatura, así que amor, ni idea de qué es este anime, pero vi a con esas animaciones están muy buenísimas. sin que aquí no. Eh, creo que eso está con Titan, ¿no? Bueno, no sé. Que la música está buena. ¿Eh? No. ¿Qué? <risa> from no. no Sí No Sí <risa> <risa> ¡Corte otra vez! <risa> ¡Oh, me encanta, te <risa> ¿Eh? ¡Qué <My> mente <class. risa> <risa> ¿Eh? <risa> ¡Eh, yo qué! <risa> Né? ¡Bah! Sí. ¡Ahora ta ta ta ta ta ta ta bueno, vale, ya está. Voy a escucharlo otra vez en otro día. Ok. Bueno, gente, creo que lo que te haya gustado este video, dejar los videos de los hoyos abajo en la descripción. La verdad me encantó la dos partes. quizás reaccione a otra, si te gusta este tipo de vídeos reaccione a otro. Pero bueno, aquí hay animes que no conozco. No sé si... Por lo menos me da tanta gracia, ¿no? Como la de la red que sí si me cae de gracia. Que es porque he visto el intro, ¿no? Y bueno, este no, no sabía muy bien, pero sí me reía algunas cosas. Y a uno me la de, de obvio, ¿no? <ríe> ok, gente, si te gustó, dale like, compartir el video, suscríbete. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. chao adiós, bye, bye.